Bueno, acá tenemos el experimento, el muro de blotch abierto, hemos usado la alta tensión de un televisor pequeño, antiguo.